la Bella. Se especializa en cortometrajes que con suerte, te animarán y te harán sonreír. Me encanta el arte de la comunicación no verbal. Es increíble lo mucho que puedes decir sin decir una palabra. Algunos de los grandes comediantes que me han inspirado son Rowena Atkinson o Mr. Bean, Kerley Howard, de Los Tres Chiflados, Lucas Tello y Jim Kerry. Did I use some food on your face? Here, can you get yeah. it? Ah, thanks.